Gracias, Profesor Bejarano, por sus amables palabras. Eh, con mi esposa llegamos aquí hace unos seis meses, y al llegar aquí, como cuando usted llega a cualquier otro país como extranjero, es fundamental tener un documento de identidad. Sin ese documento, usted no es nadie, usted no es nada, no puede comprar, no puede trabajar, no puede hacer cualquier tipo de actividad. Y aquí tengo yo el documento que el gobierno mexicano me concedió y con esto es que he empezado a conseguir otras identidades que se necesitan aquí en México, relacionadas con el CURT y otro montón de denominaciones que existen aquí. La identidad es muy importante, es, es fundamental para cada uno de nosotros en nuestra vida. Eh, hay otra identidad también que es muy importante. Yo cargo aquí. Y es este pequeño folletito. El pasaporte. Eh, siempre que viajamos. O mis hijos han viajado. Yo les digo. Hijos. Ustedes pueden perder lo que sea. La maleta. Computador. Finalmente. Lo que lleven. Pero esto no lo pueden perder. Esto tienen que cuidarlo. Y cargarlo con ustedes. Cada momento. Porque. Sin esto, donde usted se encuentre va a estar perdido eh, Recuerdo una vez en un aeropuerto vi una señorita atacada llorando Y cuando pasé y vi a los guardas y gente de migración Ella lloraba desesperadamente porque había perdido el pasaporte Y quedar en otro país sin documentos, sin identidad Es eh, realmente quedar perdido es estar eh, signada la identidad y me llamó mucha atención lo que decía el profesor Moroni, de, de qué importante es, es tener una identidad clara en nuestra vida. ¿Saben ustedes, jóvenes, hermanos, colegas, que la iglesia adventista también tiene su carnet de identidad? ¿Saben ustedes que, que la iglesia tiene un número que nos distingue eh, como movimiento especial? No sé si ustedes lo conocen, yo se los voy a compartir en este momento Va a aparecer allí en pantalla Ese es el número que nos distingue como pueblo especial No sé si lo conocían y vale la pena identificarlo y memorizarlo Este número representa lo siguiente Son los mismos números, las mismas letras Representa la identidad del movimiento dentista Que se encuentra allí en Apocalipsis 10, 11 Luego de ese capítulo donde se habla del eh, profeta que comió el librito y fue dulce En la boca amargo en el vientre eh, Y termina diciendo luego esa eh, amarga experiencia Le dice es necesario que prediques otra vez Y eso es fundamental Esa es el, el, la razón de ser del movimiento adventista Tenemos todavía que predicar algo más Apocalipsis 12, 17 Este es el remanente Los que guardan los mandamientos de Dios Y tienen la fe de Jesús y de allí es donde surge este movimiento y me gusta más a veces usar la palabra movimiento que iglesia Porque a veces la iglesia da la idea de una estructura y no simplemente con una estructura administrativa Que cumple su función y Dios estableció esa estructura pero me gusta más la idea de movimiento porque movimiento porque Conlleva la idea de que estamos hablando de una, de un movimiento, de una institución, de una organización, una entidad Espiritual Que tiene la misión de predicar el evangelio Y la siguiente está allí en Apocalipsis 14, 6 y 12 Ese es el, el centro del mensaje, el mensaje de los tres ángeles Y yo quisiera rápidamente eh, al, al, al mencionar esto Que nosotros entendamos el contexto en que se dan estos pasajes Porque como repito ellos dan la identidad de, de este movimiento No somos una iglesia más, no somos el producto de un grupo de pioneros dedicados hace 150, 180 años atrás allá en los Estados Unidos. No, este es un movimiento que surgió del estudio del libro de Daniel y que el libro de Apocalipsis anunciaba. Y allí en ese contexto se habla de Apocalipsis 12, 17, el remanente se habla de tres principales actores. Está el remanente en sí, el pueblo de Dios en los últimos días tenemos la bestia que surge del mar y que la identificamos como la iglesia popular, la iglesia de la Edad Media y finalmente la iglesia, que la bestia que surge de la tierra que es o que son los Estados Unidos a la luz de la profecía y el texto nos sigue hablando allí del eh, se introduce nuevamente el pueblo de Dios de una manera singular los 144 mil parados allí sobre el monte de Sión y se describe a ese pueblo. Es una descripción del pueblo de Dios en los últimos días y después de todo este eh, detalle aparece el mensaje de los tres ángeles. Y ustedes saben, esto es muy importante para nosotros como iglesia, es el símbolo que nosotros usamos porque esa es la misión que nosotros tenemos. No estamos aquí simplemente para ir y predicar, Jesús te ama. No, es cierto, Jesús nos ama, pero con un mensaje especial y claro, específico para estos últimos días. Y por eso hemos usado desde los inicios eh, la figura de tres ángeles. Y recuerdo cuando yo me hice al dentista siendo un jovencito, ese era el símbolo, luego la iglesia lo, lo modificó y lo representó con esta figura Que ahora se usa a nivel mundial y que representa en pocas palabras la base el, La palabra de Dios en el centro, la cruz, el evangelio, la salvación, la justificación por la fe Y esas, esas llamas, esas flamas rodeando en lo, en lo que sugiere el mundo entero, cubriéndolo con esos tres que es el mensaje de los tres ángeles y dice el texto que vi volar por en medio del cielo a un ángel que traía un mensaje especial y lo tenemos ahí en pantalla no es el momento de analizar cada una de estas frases y cómo ellas encierran cada una de ellas encierran el mensaje del dentista del séptimo día cada una de ellas tiene un significado especial pero dice el texto teme a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad. Y esa es la parte que yo quisiera enfatizar en este momento. adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios entregó un mensaje. Y parte de ese mensaje tiene que ver. Como se mencionó ahorita en esa... Me, me gustó mucho esa idea de presentar cada carrera De lo que nosotros creemos como iglesia Y cómo afecta eh, todo el conocimiento Dios es, nos escogió para proclamar la adoración al Señor Y, y no es casualidad eh, Que cuando surgió el movimiento adventista En 1844 con el gran chasco 19 años más tarde, en 1863, se organiza la iglesia, se hace un, una, un, una, un centro de administración llamado la Asociación General. Y es allí, durante esos días que la iglesia está creciendo, que este movimiento empieza a tomar forma, que eh, un hombre llamado Charles Darwin... tomando el conocimiento que venía desde el iluminismo alemán y tomando también las ideas que venían de toda esa época de lo que es el modernismo. Finalmente escribió un libro en 1859 relacionado con el tema de la creación. El mundo estaba reaccionando, la, la, la humanidad estaba rechazando lo que por siglos había creído y estaba creando un nuevo sistema y ese sistema, esa, esa creencia ahora cree en la evolución y por eso yo pienso que muchas veces lo que el secularismo que vemos el día de hoy es una especie de, de, de religión porque tenían que crear un nuevo paradigma y toda religión tiene un paradigma para su concepto de la creación y estudian ustedes cualquier religión, cualquier religión antigua, todos tienen una idea acerca de los orígenes y el mundo actual asorbió esta, esta creencia, esta propuesta que hasta se acepta casi como un hecho real La teoría de la evolución y Dios sabiendo esto, conociendo desde los inicios esta idea Dios invita a su pueblo que debemos ir y predicar acerca del Creador Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que hizo el mar y las fuentes de las aguas y esa es la invitación que nos, que está allí en la palabra de Dios que nosotros debemos proclamar. Anunciar que es parte del mensaje que, que nos distingue. Y ese mensaje ya se eh, expresó aquí eh, con anterioridad claramente se resume y se inicia allí en Génesis eh, capítulos 1 y 2. Y este relato yo quisiera mencionar en esta noche solo Dos detalles generales acerca de este relato eh, Y el segundo es que las implicaciones El primero es el relato en sí Luego las implicaciones para nosotros hoy en día Y en primer lugar Y como mencionaba la doctora Cornishuk eh, Para muchos esta historia que ustedes ven allí en Génesis 1 y 2 Es simplemente un mito Es una leyenda no fue cierto y le hacen chiste, le hacen broma y en el mundo académico es difícil Porque en general la gente e inclusive los gobiernos ahora están impulsando, motivando Que lo que se debe enseñar en las universidades y en las escuelas es la evolución Porque eso fue en solo un mito y si ustedes toman comentarios inclusive eh, de gente más conservadora, de creyentes como los evangélicos, esto es un comentario de Génesis, muchos de ellos van a aceptar que Abraham fue un personaje verídico, si es que todavía lo aceptan, pero los capítulos 1 al 11 del Génesis son considerados simplemente como una etiología, como un inicio de las cosas, como una explicación para, para, para naciones, pero no se acepta que sea un relato real, pero sí me interesa enfatizar que el texto que ustedes tienen allí en, Génesis 1 y 2 es un relato histórico y por qué razón decimos que es un relato histórico por qué sostenemos eh, ante lo que pueden decir eh, científicos hoy en día estudiosos hoy en día primero porque el, el relato está presentado de una manera de historia y usa el formato de la narrativa de los hebreos Y con eso me estaba estudiando con los estudiantes acerca de este punto Cómo es que ellos hacían la, la historia, el relato de, de una historia, de un evento Y el libro de Génesis menciona estos elementos con, los mismos, con las mismas ideas Quiere decir que cuando Moisés escribió este pasaje Él no estaba escribiendo como suponen los, los científicos hoy en día No estaba escribiendo... Eh, un, una, un mito, una leyenda. Él lo está escribiendo de la misma manera que se recuenta una historia, como cualquier otra en el Antiguo Testamento, en cualquier otro libro de registros históricos. Usa el mismo formato y por lo tanto eh, él creía esto. Y en conexión con esto está el uso que él hace de las expresiones: si fue la tarde y la mañana. Y esta expresión, la tarde, la mañana, el primer día, eh, esas expresiones, cuando uno las compara con otros pasajes del Antiguo Testamento, son las expresiones que se usan para referirse a un día completo, a un día literal de 24 horas. No usa... Moisés no usa otra palabra distinta para referirse al día No usa otra palabra que los judíos usaban como para esto es simbólico Esto es una alegoría, esto es una parábola No, Moisés usa los términos y las formas de expresiones Que se usan en la Biblia, en el Antiguo Testamento para referirse A días literales de 24 horas Y nosotros debido a esto y yo quise decirle muchachos, esto y que presentaron aquí nuestros, los profesores, los, los decanos, los directores del programa, no es una creación de la señora White, no es una creación del, del presidente de la Iglesia Mundial, el, el Elder Wilson, no. Esto es lo que dice la palabra de Dios y nosotros nos apegamos, seguimos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios al, al presentar estas, estos relatos lo hace de una manera como una historia real y verídica. En tercer lugar, y esto es algo que se discute, mundo, se discute mucho en, en el mundo teológico y que algunos estudiosos han enfatizado que debemos eh, respetar y es aceptar el clamor primordial, que hace un texto cuando usted lo lee y hay que respetar eso del, del autor, por ejemplo ustedes leen el éxodo y el éxodo de igual manera, todo ese relato de las plagas, el cruce del mar rojo, la llegada al monte Sinaí, el texto nos está diciendo que es una historia, en ningún momento dice que, que es una leyenda, que es un mito o que es algo, el texto lo sugiere, menciona el, el, elementos reales, y eso es algo que nosotros debemos respetar y, y muchas veces los estudiosos toman el texto y, y no lo ven así. Asumen, tienen la presuposición de que ese texto es un mito, es una leyenda y por lo tanto no es válido. Y yo creo que eso es injusto al, al, al tratar con el texto bíblico. Debemos dejar que el texto hable por sí mismo, dejémoslo y tomémoslo como está y veamos eh, si sí, sí, el texto en un momento sugiere algo más que ello y no, eh, como hemos mencionado, el texto eh, presenta que es un relato histórico. Eh, Jesús lo cita en un momento para hablar del divorcio y sostener la, la, la santidad del matrimonio. Jesús cita el relato de la creación. O sea Quiere decir que para él eso no era un, simplemente una, un mito, una leyenda Para Jesús fue algo real, algo que, que era válido Y en cuarto lugar entra un tema muy importante y es El concepto no solo de la mentalidad hebrea Sino el concepto eh, bíblico en cuanto a la acción de Dios en la historia Dios vino y creó, Él habló y dijo. Y el texto presenta una introducción en el capítulo 1, que es los seis días de la creación, eh, y se habla de Dios, Elohim, porque ese es el, el, el concepto de Dios en conexión con, la, con, la, con el mundo entero, con toda la... Creación el, el, el Dios de todos de toda la Creación y, el, y la historia se repite en el, en el Capítulo 2 algunos han dicho ve son Distintas fuentes son son distintas Leyendas que las pusieron ahí pegadas a La fuerza pero no hay una intención Teológica porque en, el, en la segunda parte se Utiliza el nombre de Jehová Adonai el Dios del pacto y en este relato se Presenta a Dios no solo eh, hablando no solo diciendo sino que ahora se presenta a Dios en conexión con la naturaleza, en conexión con el hombre. Y lo más hermoso de todo este pasaje es el versículo 7 cuando Dios forma al hombre. Es impresionante imaginarse a Dios de rodillas haciendo un muñeco de barro y luego dándole un beso en donde le sopló el aliento de vida. Y luego con la mujer hace lo mismo, toma una, una costilla y él se toma el trabajo de hacer a esa mujer. O sea es un Dios que, se, que está totalmente involucrado con el ser humano Es un Dios y eso es lo que, lo que nos enseña el, el relato bíblico Que está en cercanía con el hombre Y esa, esa, ese concepto de un Dios que se involucra en la historia con el ser humano Que lo vemos no solo aquí en Génesis 1 y 2 Lo vemos a través de todo el Antiguo Testamento Cuando Dios eh, envía profetas, se le aparece un hombre, le manda mensajes, interviene para que un gobierno haga eso, para que un imperio eh, haga su voluntad, toda esa historia que se culmina con el Dios haciéndose carne en el Nuevo Testamento, esa es la mentalidad bíblica y si el texto bíblico allí en Génesis lo presenta así es porque está siguiendo lo que la Biblia enseña a través de, de, de toda ella y es que Dios se involucra con el ser humano, y por eso es que nosotros podemos ir con confianza que este relato eh, es válido, es un relato de hechos verídicos. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje de Génesis 1 y 2? Y yo quisiera terminar mencionando siete detalles básicos que ya se han mencionado en cierta medida aquí para cada uno de nosotros en primer lugar nos enseña que Dios y aunque es, suena por sí mismo y es obvio pero es importante Dios es el creador él lo hizo todo él es el dueño de todo él es el, es el jefe y si él y, y, si él hizo pues él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y como decía nada, el, el, el, el doctor Naún García, eh, en las ciencias de la salud, si él fue el que hizo el vehículo, que somos nosotros, él sabe qué tipo de combustible necesitamos, qué tipo de, de acción necesitamos. Si él hizo la mente, él sabe qué es lo, que, qué es lo mejor para nosotros. Eh, eso, es, eso es una verdad y por eso este tema es importantísimo para nuestros días. Porque hay que decirle a la gente, no, no es lo que usted quiere hacer, no es lo que usted quiere imponerse en este mundo. No, hay un Dios que es el creador y el aceptarlo como creador implica esos detalles. Y ese es el gran desafío para muchas personas seculares, que en el momento que ellos acepten que hay un creador, implica que ellos tienen que obedecer a ese creador. Y para muchos ese es el problema, no quieren obedecer. El ser humano hoy en día quiere hacer lo que le plazca, sin limitaciones. Sin cortar que darle rienda suelta y esa es la filosofía que, que, que impregna hoy la sociedad eh, Y que, que se le quiere meter a todas las personas a nuestros muchachos haz lo que quieras Finalmente tú eres dueño y eres, eres la, la verdad última en, en, en todo lo que haces En segundo lugar Dios creó todo de la nada lo hizo de allí, de a, partir, a partir de la nada. Eh, esto quiere decir que echa por el suelo toda esta idea de la evolución. Eh, porque la, la evolución finalmente eh, dice que, que una gran masa conjuntada, hace ellos calculan unos 14 mil millones de años atrás, y hubo el famoso Big Bang, pero cómo explicar esa masa que está ahí antes de eso. Bueno, es, un, es, un, es una teoría que no tiene una explicación. Finalmente hay que tener yo creo más fe para creer en eso que la fe que hay que tener para creer en el relato bíblico y jóvenes especialmente ustedes ya nosotros ya a esta altura de la vida ya ya que sé que venimos de regreso pero ustedes que van a salir a este mundo con tantos desafíos eh, no tengan pena de creer en esto no se sientan menos que nadie los los apabulle porque ah este es un religioso este no hay todo un sustento bíblico y por eso es que la iglesia como se mencionó tiene ese instituto de geociencia porque hay científicos verdaderos científicos trabajando. Y es, es, es una y Para nosotros aquí es una satisfacción Que México o haya sido elegido Por la división para tener ese instituto O sea no tenemos que ir a otro país Usted puede ir ahí a la oficina como se mencionaba Ir a hablar con, con el doctor eh, González y él le puede explicar, dar materiales Y, y nosotros somos llamados a salir A compartir ese mensaje allá afuera A decirle a las personas que no se angustien Ante el COVID, que hay alguien que creó El COVID, eh, que, que está Detrás de todo eso y que Controla lo que sucede en este mundo en, en tercer lugar Dios es el creador Y se relaciona como mencionábamos con este mundo físico eh, No es esa idea Y esto, esto es fundamental Tal vez para nosotros hoy en día no, no tiene tanto sentido Pero para la gente que venía saliendo como los en la reforma venían saliendo toda esa idea de la Edad Media, en donde lo físico era malo, el mundo físico, ¿por qué? Porque tomaron la filosofía griega y la mezclaron con, con la fe cristiana, y de allí salieron todas esas ideas de que lo físico era malo. Y entonces, ¿qué hacían? Se Iban a los monasterios, iban a los conventos a alejarse de este mundo sucio y pecador porque había que estar encerrados tratando de entrar en esa unión mística con el Dios para alcanzar la redención y por eso inclusive el sexo que es un don de Dios creado por el Señor, por él mismo y que lo dio para el disfrute de la pareja ellos empezaron, no eso es malo, empezó la idea del celibato, la idea que eso era solo para procreación todas estas ideas vienen por un concepto erróneo que nace aquí que, que La solución está aquí en Génesis 1 y 2 Dios se involucra con el mundo físico el mundo físico no es y ese es el siguiente punto por lo tanto el mundo físico no es malo en sí mismo la naturaleza, como decía el profesor aquí, el director de, de, de artes, la naturaleza es el centro de inspiración, es algo que Dios hizo para nosotros. Es cierto, reconocemos que la naturaleza, la creación ha sido afectada por el pecado, que hay muchas cosas que están afectando a la naturaleza, pero aún así, es obra de Dios, aún así eh, revela el carácter de Dios y representa su carácter. Y aquí entramos en el tema inclusive de la ecología, si hay alguien que tiene los mejores argumentos para defender eh, este mundo Para hablar de, de, de cuidar la naturaleza, el mundo que tenemos No es allá afuera Ellos lo harán generalmente y la mentalidad de nuestros días es Cuida la naturaleza porque si la arruinas Se arruina no solo la naturaleza sino tú, tu familia y nos quedamos sin nada Así es que eh, cuídala porque es, es lo que nos queda. No, ese, es nuestro, ese no es nuestro principio. Nuestro principio es cuidemos la naturaleza porque Dios la hizo para cada uno de nosotros. Y es para nuestro disfrute, es para, para gozar porque ella es la obra de Dios. Tenemos la mejor ética para tener una, un, un concepto de ecología desde un punto de vista cristiano y bíblico. En quinto lugar, Dios hizo el mundo por su palabra. Y, aunque también suena un poco redundante, pero tiene una gran implicación. Dios hizo este mundo, creó este universo, quiere que su palabra es poderosa. Él mandó y existió, dice Salmo 33, versículos 6 y 9, y fue hecho. O sea, jóvenes, y esa palabra... Misteriosamente porque realmente que es un misterio Hasta cierto punto está aquí O sea quiere decir que cuando usted toma este libro eh, No solamente toma un poco de papel y tinta Y eso es lo, lo sorprendente En este volumen Está la palabra de Dios Y ese volumen es la palabra de Dios O sea y ese poder Está aquí, eh, las implicaciones de todo esto es, es sorprendente De entender el poder que hay en la palabra de Dios Y el poder que hay en este libro Muchachos este libro jóvenes, este libro no es No es un rato más de, de, de leyendas, de historias bonitas No, este libro es el, el, contiene el poder de Dios allí encerrado Para transformar corazones, para transformar vidas y ese fue el poder que creó los cielos y la tierra. Y es el mismo poder que está dispuesto a crear un corazón nuevo en nuestra vida, en nuestra experiencia cristiana. Es el mismo poder que está disponible para ayudarnos a vencer nuestras debilidades, para ser personas distintas, para hacer el bien. Eh, es sorprendente. Y todo esto sale, muchachos, y se inició, como lo mencionaban anteriormente aquí los, los colegas, los profesores, se inició allí en el relato del Génesis, en Génesis 1 y 2. Y el siguiente concepto Dios creó al hombre y la mujer con sus propias manos O sea Dios como decíamos y esta imagen me, me, me impacta me, me gusta de pensar que Dios se ensució las manos Haciendo un muñeco de barro y luego lo besó por no decirle que le sopló el aliento de vida y, lo, y, lo, y le dio vida Dios está totalmente involucrado Por eso se usa allí en Génesis en Génesis 2 Lo mencioné el nombre de Adonai De Jehová Porque es, ese es el Dios del pacto Como se le revela luego a Moisés en el capítulo 6 Y más adelante en todo el resto de la Biblia Es el Dios que se comunica con el ser humano Y ese es el Dios Por eso quiere decir que ese Dios creador No es un Dios lejano es cierto, en cierta manera es, es trascendente porque va más allá de nosotros, pero a la, misma, a la misma vez es inmanente, está con nosotros. Y eso eh, da una paz, una seguridad en la vida como no lo da cualquier otro mensaje. Y aquí hay para pensar, para meditar, para reflexionar profundamente en todas las implicaciones que lleva el concepto de la creación Y por eso debemos agradecer a Dios y a su, y a su iglesia que, que ha creado este instituto Que promueve esta enseñanza Para que entendamos las implicaciones No solo decir Dios creó y le ganamos a los evolucionistas hay, hay muchas cosas implicadas en todo este mensaje Y finalmente y con esto cierro El sábado está allí eh, está al, al final de la creación, el recordativo, lo que nos lleva a ese Dios creador, lo que recuerda la creación de seis días es el sábado. Y porque es un sábado y son 24 horas, entonces implica que eh, la semana de la creación fueron días de 24 horas. Si no, eh, el, el, el mensaje bíblico perdería todo sentido. Y el sábado como un símbolo, nótese cómo tantas verdades eh, surgen y fluyen eh, del mensaje, del relato de la creación Dios, jóvenes, señoritas y le hablo especialmente a ustedes, a nuestros estudiantes Porque son los que van a salir algún día de aquí a, a hacer esa luz al mundo a ese mensaje de los tres ángeles, no es que nosotros no lo tengamos que hacer, pero ustedes son los que van a estar allí, en el consultorio, en la oficina, en los diseños como arquitecto, en allí, en las contabilidades, ustedes están allí y tal vez muchos de ustedes trabajando en, en el gobierno, en hospitales nacionales, ustedes van a ser esa luz y van a tener esa, esa responsabilidad de, de anunciar adorar al el que hizo... A aquel que hizo los, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios nos invita a que seamos una luz, a que testifiquemos por él. Eso es parte de la identidad de nosotros, como mencionamos al principio. Si quitamos esto... Eh, Estamos matando la identidad de nosotros como pueblo adventista. Por eso me sorprende a veces escuchar que, que en algunos lugares, inclusive eh, personas adventistas, profesores, enseñan la, la evolución. O sea, no, no es posible, o sea, no, no congenian los, los dos conceptos. Adventista es, es porque creemos, el, el mismo sábado lo predica, creemos en un Dios creador. Y yo pregunto, ¿queremos comprometernos con ese Dios Creador? Queremos comprometernos cuando salgamos de aquí a hacer una luz para otros a, a compartir estas verdades, a hacer una luz, a comprometernos con la proclamación del, de este mensaje, el mensaje de los tres ángeles. Y no solo oír, sino también con nuestro dinero, con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, proclamar este mensaje. Nos queremos comprometer levantando la mano derecha. Dios le bendiga. Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos, jóvenes, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este, la seguridad de este mensaje de Génesis 1 y 2, que es parte, de, es el, el, el origen de todo, la razón de ser de nosotros, la razón de ser del movimiento dentista del sábado y por todas estas verdades tan hermosas encerradas en esos dos capítulos. Bendícenos, ayúdenos a entender, a disfrutar más la naturaleza, y a agradecer que tenemos personas preparadas que nos instruyen y que nos enseñan más acerca de la naturaleza a la luz de la Biblia. Guárdanos en este sábado, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.